Porque en línea ya la tenemos, Ella ¿eh? está con nosotros, es eh, Verónica González, mamá de Lucas Bono, que ya está en contacto con nosotros, va a haber actividad con respecto a la justicia por Lucas, primero vamos a agradecer que nos atienda a esta hora de la mañana lb 7 Verónica Carlos te saluda de lb 7 ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. No, yo agradecida con ustedes que estén presentes en este momento tan difícil. Mm. Sabemos que, que la situación es muy difícil para ustedes, pero visibilizar, eh, contar lo que sucede, buscar justicia es importante. Así es. Es una forma de, de sobrevivir, un motivo más para sobrevivir después de semejante tragedia. Uh -huh tal cual. ¿Y a partir de qué hora va, va, va a estar con esta actividad eh, para aquellos que quieran eh, también acompañarlos? En las nueve horas comienza. Mm. Eh, nueve horas. Eh, para que aquel que nos esté escuchando y que por ahí diga, bueno, a ver, ¿qué, qué pasó con, con Luca? Eh, recordé, recordemos un poquito ahí a, la, a la población la situación que has atravesado vos también como mamá, ¿no? Sí. Mm. Y en noviembre del 2018 mi hijo... Venía de un cumpleaños de lo Tafí hacia el barrio Uta, donde vivimos nosotros. Sí. Y fue interceptado por unos motochorros que en persecución a eso lo arrinconan dos veces, sacándole un arma y hacen que pierda estabilidad la moto y da con un poste de señalización, pero viene en el acto. Su eh, vida. ¿y, ¿Y cómo avanzó el juicio? ¿Tenés, eh, con, ¿Qué es lo que pasó después de ese momento, que fue un momento, un antes y un después en tu vida? Eh, que, que, que, ¿Cómo siguieron los pasos con respecto a la justicia? Y bueno, poniéndote en el papel de detective, de, de querer saber que realmente lo que ha pasado se ha, se ha conseguido testigo, de que cuentan de que hubo personas que han visto lo que ha pasado, que mi hijo ha sido perseguido por, por estos motachones. ¿Al principio vos esa historia no sabías nada? ¿No sabías que había sido perseguido por motochorros? No, pero intuía, intuía que había pasado algo totalmente. Yo sé que, que eso no me sirve como prueba, pero lo intuía como madre totalmente, uh -huh. que había pasado algo. ¿Algo, algo. ¿Algo sentiste vos como mamá, como pasa muchas veces? Sí. Las mamás tienen sí. ese, ese sexto sentido y dijiste algo pasó con Luca. Eh, Exactamente. Algo pasó con Lucas. Bueno, va a comenzar este juicio eh, por el asesinato entonces de, de Lucas. Eh, y la, la información es esta, ¿no? Eh, a partir de, de hoy a las 9 de la mañana ustedes van a tener ya esta convocatoria. Eh, ¿Saben, sí. saben algo más? Ustedes tienen más información. y bueno. El, el primer imputado de la causa, mi hijo tiene un, un fondo, su tiene tiene proceso. Tiene condenas sin cumplir, eh, se ha fugado de la comisaría del oposito hace más de ocho meses, uh -huh. eh, está involucrado en otras causas. Eh, la verdad, que también es una burla a la sociedad, a la justicia, uh -huh. y no y siento que es injusto de que, de que alguien se pueda privar de tener un vehículo, un objeto, por el tema de que estemos eh, a merced de los delincuentes. Uh -huh. Esto es, esto es algo que se repite, esto de, de, de que no puedes tener un poquito de algo Porque enseguida los delincuentes te persiguen, te lo quieren quitar Te quieren robar hasta producirte en este caso la, la muerte, como pasó con Lucas Totalmente, no no tienen respeto ni por la vida de ellos, menos por la de otra persona, mm. No la tienen mm. Y Verónica, ¿qué sentís que te puede dar paz? Para, para darle paz también a tu familia eh, ¿Qué sentís que puede... qué es lo que querés con este juicio? y son cuatro años y tres meses que no sea un número mal la estadística de la inseguridad de Tucumán porque mi hijo era una persona con nombre y apellido un ser maravilloso que se lo ha privado de tantos sueños tantos proyectos que teníamos juntos que en su momento era mi único hijo y que cuando él se fue perdí todo y él se merece justicia eh... Bueno, eso, eso es lo que queremos también nosotros, que haya justicia para, para tu hija, para Lucas, eh, para traerte un poco de paz, traerte un poco de paz como mamá, como familia también, eh, con esta situación irreparable, ¿no? Una situación irreparable. Vamos a seguir, eh, vamos a seguir. Mira, vamos a estar con vos en todos los pasos que vayan dando con la justicia. Le pedimos a los jueces que sean rigurosos, que cuiden a las familias, que protejan a la gente, que la gente de bien, que trabaja que quiere vivir en una sociedad mejor eh, y que meta y que meta presos a los delincuentes como corresponden. Así que eso es lo que decíamos también, Verónica, para vos, para encontrar un poco, paz, un poco de paz. Gracias. Te mandamos un cariño de acá de Levesita y vamos a estar con vos paso a paso con el juicio. Un abrazo grande para todos y bueno, de nuevo, gracias por estar. Gracias, Vero.